8 y 29 de la noche, Lotería Santander y La Perla, lo tiene todo, dan inicio al sorteo número 1295. Pero hoy, martes 9 de mayo del 2023. Y a continuación, en presencia de nuestros delegados, el número ganador para culona Noche es. 4, 5, 3, Cero. Repito, el número ganador es 4530. Le preguntamos a nuestro delegado si el número es correcto. Correcto, el número ganador 4530. Felicidades a todos nuestros ganadores. No olviden comprar nuestro raspa y listo. Los puntos autorizados. La Perla lo tiene todo. Feliz noche.